algún monolingüe en la clase pueden levantar la mano monolingües claro que no sí monolingüe en inglés o español monolingüe me entiendes de hecho te contradices ¿Sí? en el siglo XXI, los monolingües están en peligro de extinción verdad están de acuerdo conmigo sí entonces es bien importante ubicarnos a qué edad aprendimos el español ¿Se dan cuenta? Soy hablante nativa de español, eh, soy transfronteriza, crecí en la frontera en Laredo, Texas, con un pie en el Nuevo Laredo y un pie en Laredo, Texas, ¿verdad? Entonces mi español es del norte de México, nunca he perdido el contacto con el español, pero al estudiar en el lado americano, obviamente entro en contacto con el inglés, y es cuando entiendo qué diferentes somos, los bilingües, me convierto en bilingüe. ¿Y por qué no puedo yo code switch? No entiendo cuándo hacer el cambio. Porque, claro, se necesitan destrezas, se necesita práctica, no cualquiera puede de pronto cambiar, ¿verdad? Por mucho tiempo no entendía, criticaba lo mismo que Esteban, esa palabra no existe, y qué error cometemos al no aceptar estas diferencias. Me he convertido... Obviamente, a través de la experiencia, trabajando con niños que son nuestros mejores maestros, sí decidimos escucharlos, ¿verdad? Porque a veces tenemos la autoridad como profesores, así no se dice, qué tonto eres, eres burro, siéntate allá Y no tenemos ese diálogo y no aprendemos de la riqueza que traen, obviamente, ¿verdad? Auténtica, la lengua de veras no lo que aprendemos en los libros, pero traen esa riqueza cultural, esa identidad que necesitamos entender, ¿verdad?, promover. Me he convertido en etno-sociolingüista, ¿sí?, y es lo que los invito, a aprender todos estos conceptos de lo que nos habló mi colega, el doctor Hernández, y seguir investigando, ¿verdad?, entender los perfiles de nuestros estudiantes. ¿Hablamos nosotros los profesores el idioma de los estudiantes? Claro que no. Y cuando mis estudiantes, empezando por sexto grado hace ya años, mis estudiantes en Laredo en la universidad, gracias Tania porque estás aquí, bien, viaja desde Laredo para acompañarme, y de pronto dicen cada cosa, ¿verdad? Ay, no, güey, no. ¿Y tú qué opinas? Si me hablan de tú. Hablan diferente, no es incorrecto, son simplemente diferentes ámbitos que si no les dice alguien, ¿verdad? Existe lo formal, lo informal, cómo van a aprender. Si simplemente nos dedicamos a criticarlos, van a quedar igual que cuando entraron a la clase. Entonces, al menos en la universidad hablamos de la variación como es el español. Muchos de ellos como Tania ya están en las aulas de los distritos escolares, es importante entender a lo que van y que llegan a las aulas universitarias a aprender lo formal, lo informal, invierten mucho tiempo, dinero, hacen un gran esfuerzo como para salir igual, criticando al estudiante, ¿verdad? Podemos ser muy duros, podemos causar ese silencio, muchos estudiantes me confiesan, quiero ser invisible en las clases de literatura, porque cualquier cosa que diga tiene un cognado falso, un anglicismo, un arcaísmo. Desde el momento que empiezan a etiquetar, yo creo que estoy haciendo mi trabajo como profesora. Entender que la variación es individual, el idiolecto, cada quien habla como puede, se comunica, pero tenemos una meta, ¿verdad? Hay una meta. Vamos a hablar de esto más adelante. Yo voy a hablar de, en particular, las necesidades afectivas de los hablantes de herencia. Ya no quiere cambiar. Oh, aquí está. Definición pragmática. Entre muchas definiciones. Les vamos a enseñar español a esos hablantes que lo escucharon en la cocina. ¿Han oído hablar del kitchen Spanish? Obviamente, despreciado llegan los estudiantes con los arcaísmos que mencionó José Esteban, los anglicismos que todos odiamos, sobre todo los hablantes nativos. En la frontera, muchos estudiantes cruzan de Nuevo Laredo y hablan el español correcto de España, te transforman. Hay que cambiarles la moneda, los invito a hablar el inglés y obviamente sufren, los bilingües sufren al hablar el español dependiendo del modo de adquisición. Si fueron simultáneos, tienen mucho contacto con el inglés, obviamente, aprender 2L1, no cualquiera, es un bello problema, no es problema, ¿verdad?, que debe de, de preocupar. La mayoría, claro, tienen cierta, y fíjense, esas palabras para describir sus habilidades, para entender, para producir, no estamos seguros, porque todos son diferentes, ¿verdad?, va a depender de tantas cosas. ¿Algo falla? Oh. ¿Hacia acá vos? Ok, sí, voy a hablar entonces del perfil lingüístico de mis estudiantes. La mayoría, como ya sabemos, somos primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿verdad? Eh, todos sabemos, más o menos, que muchos de ellos son los estudiantes que vienen con el padre que ha emigrado y que no habla para nada el inglés, ¿verdad? Vienen con diferentes perfiles. Otros son recién inmigrados, ¿verdad? Y han tenido contacto con el inglés. Todos los estudiantes son diferentes. Como aquí en esta sala, estoy segura que todos empezamos a adquirir una u otra lengua a diferente punto en nuestras vidas, ¿verdad? En mi caso, aprendí el inglés en la etapa de secundaria, And obviously, you will notice my pronunciation and the effort I make when I have to speak English. I have to think about it. My monitor is sometimes working and overloading information. And I struggle so much. Is it possible to learn the second language at that age, being a late bilingual? Of course it is. Of course it is. Obviamente, nadie le dice a los estudiantes. Para aprender el otro dialecto, el dialecto académico, no es fácil, tenemos que estudiar. Así como estudiamos la otra lengua, adquirimos el otro dialecto, el académico, ¿verdad? Los conocemos de, con diferentes etiquetas, hablantes de herencia, bilingües, incluso pochos, mochos, hay muchas etiquetas que no nos interesa, pero que debemos de tener presentes. ¿Para qué? Para aclarar. ¿sí? Soy un estudiante en proceso, ¿sí? Obviamente estoy aprendiendo, porque aprender es un proceso, y no aprendemos el español académico en un semestre, son mentiras, ¿verdad? Porque obviamente no se dice así, y en un semestre queremos que se deshagan de todo lo que traen de casa, es increíblemente absurdo. Entonces... El, ese perfil lingüístico que nos interesa como profesores en el aula, en los distritos escolares, a cualquier grado escolar, es este. ¿De dónde vienen? Si vienen de México, obviamente traen su léxico, su acento, y también depende del norte, del sur de México, del este o el oeste. En México, las muchas caras de México. Si vienen del Salvador, vocean. Si vienen de España, se sean. Entonces, todos son diferentes. Vienen de comunidades de prestigio, obviamente, ¿verdad? Nos van a hablar un español que nos va a gustar mucho, ¿sí o no? Pero los pobres vienen del rancho, ¿sí? Y hablan con el español rural, los arcaísmos, Encina, los niños en la escuela, ¿ancina maestra? Sí, así, no, así no, ancina. sí, claro. Entonces hay también que saber cómo vamos a inculcar el cambio, ancina en tu casa, así en la sala de clase y hablar de ámbitos y contextos, ¿verdad? Si tienen muy buenas habilidades en español, ya sabemos, hay estudios que demuestran que logramos transferirlas, ¿verdad? Pero si vienen con escasas habilidades, muchos niños cruzan sin saber leer y escribir en español, ¿verdad? Entonces es doble nuestro trabajo, ¿verdad? El grado de contacto que van a tener con los dos idiomas. Si tienen mucho contacto con el inglés, una vez que están en Estados Unidos, ¿qué esperamos? La troca, claro, ¿verdad? Es la comunidad la que va a dictar ¿verdad? el uso o abuso, como lo, ¿verdad? lo queramos entender, el uso de ambos idiomas. Si tengo necesidad de hablar inglés porque todas las clases se imparten en inglés, claro que mi español va a sufrir, claro. ¿Verdad? Es lógico. Entonces, en el contexto local, vamos a comparar rápidamente dos comunidades, ¿verdad? Entre tantas. Los hablantes en Miami, ¿de dónde vienen? Cuba. De Cuba. ¿Y cómo vienen? ¿O cómo venían? Porque ha cambiado mucho el panorama, ¿verdad? Ha cambiado. Pero vamos a situarnos en esa época de... ¿Verdad? De que venían con altas destrezas, ¿verdad? Educados. Y ellos... Obviamente en esa comunidad lo mantienen, tiene mucho prestigio el español en Miami, ¿o no? ¿Verdad que sí? En los negocios, Emilio y Gloria Estefan, ¿sí? Eh, gracias a ellos sabemos el prestigio, que son portavoces, ¿verdad? Del español en Miami. Vámonos a Laredo, y tengo a Tania de testigo. ¿Tiene estatus el español en, en Laredo, Texas? No. Ay, hablas español. Me da mucho gusto. Let's move on and speak English. Sí o no? Sí. Eh, eh, obviamente, el hablante en laredo, Texas, no goza del prestigio. ¿Por qué? Por el contacto y por todos los rasgos que caracterizan a nuestro dialecto. En la comunidad, claro, hay gallinas y ancina fue. Sí. Entonces, son diferentes capacidades comunicativas. Se están comunicando en, to en ambas comunidades. Sin embargo, ¿qué queremos los profesores? ¿Qué queremos? Elevar la calidad del estudiante. Que no se quede como entró a clase. Que él logre superarlo y salga con más armas para una mejor comunicación en otros ámbitos. Ahí está. Hablo ahora de la variación individual cada estudiante tiene su palabra favorita, sus conocimientos, sus necesidades, ¿verdad? Son diferentes. Luego, ya integrados en un grupo, ¿qué vamos a hacer como profesores? Si tengo uno de México, o cinco de México, uno que nació en Texas, o diez que nacieron en Laredo, uno que estudió en Chicago y regresó a Laredo, o regreso a Austin, si se sitúan ustedes en sus salas de clase, ¿cómo van a ubicar a estos estudiantes? ¿Es fácil? No. ¿Se puede hacer con un cuestionario? Es un punto de partida, pero por experiencia. Mis colegas preparan muy buenos cuestionarios que los estudiantes llegan a llenar y los guardan en un cajón. ¿Sirvió? No. Entonces hay que leer el estudiante, ¿qué prefiere? ¿Cuáles son sus gustos? ¿De dónde viene? ¿Qué trae en su repertorio? ¿De qué rancho viene? Por Dios, ¿verdad? Porque muchos, ¿verdad? Vamos a ver que eh, depende de tantas cosas ese perfil lingüístico. ¿Cómo los voy a ubicar en mi sala de clase? ¿Cómo? Los inteligentes con los inteligentes, los que hablan el español monolingüe con los que hablan el español avanzado. ¿Y los lentos allá en otra esquina? ¿Es justo? No, ¿verdad? Pero lo he llegado a observar en, en Laredo. Se separan porque es más fácil para el profesor. Y bueno, si estamos en este trabajo es por convicción, porque queremos cambiar la vida y mejorar la vida del estudiante. Y una buena manera de mejorarla es agregando... Agregando, a mí me gusta mucho trabajar con el autoestima del estudiante, hacerlo sentir valioso. Estás en la sala de clase, tal vez los padres, abuelos no tuvieron esa gran oportunidad de aprender. ese español académico, entonces hay que aprovechar esas oportunidades. Y ya sabemos, cuando hay interés en una lengua, se traslada a la otra. ¿Van a adquirir el inglés? Claro, claro que sí, es cuestión de tiempo. Entonces, obviamente... En Texas, la cercanía con México influye mucho en que el dialecto que domina es el mexicano. Entonces, llegan los hablantes con otros dialectos y se pierden esas diferencias. ¿Por qué? Porque es más fácil perder que adquirir. Si llega una colega voceando, como sucede en, en Laredo, hay que dejar de vocear porque en Laredo, ¿verdad? No tenemos ese, ese concepto. Entonces... ¿Cómo son estos estudiantes? Ya habló Esteban, variedades, destrezas, cuando llegaron, primera, segunda, tercera como, eh, generación. Es importante ubicarlos con cuestionarios, observando, no solamente escribiendo. En muchos salones acostumbran ese silencio. Lees y escribes en silencio. Entonces, ¿a qué hora nos enteramos de que tienen ciertos rasgos fonológicos? Entonces, tienen que declamar actuar presentaciones orales escritas de la mano, la lectoescritura en ambos idiomas es importante, es necesaria. Entonces, ya hablamos de los rasgos lingüísticos, Esteban los enumeró y obviamente es una realidad, es una realidad, no, no podemos cerrar los ojos y decir mi estudiante va a dejar de alternar códigos un día de estos, al contrario, ¿verdad? Sucede que es necesario el eh, code switch, es necesario. En mis salas de clase eh, encuentro que muchos estudiantes se etiquetan como bilingües frustrados. ¿Alguien ha escuchado esta, esta, este término para describirse? ¿Alguno de ustedes se siente frustrado a veces en español o en inglés? Ay, sí, veo muchos sí. Díganme, sí. Gracias, <risa> gracias, porque me sucede when I have to say so much in Spanish and I have to speak English I'm frustrated. sí por eso los estudios ahora apuntan y señalan cuando tienes esa necesidad de, de catarsis tienes que hacerlo en tu lengua natal porque es cuando sale verdad los sentimientos y en este punto hablamos de las necesidades afectivas del estudiante. ¿Verdad? Claro que tienen que aprender gramática, tienen que aprender muchas cosas, pero hay maneras de hacerlos. La buena pedagogía debe de tomar esto en cuenta. ¿Cómo se siente el estudiante al llegar a clase? ¿Se quiere ser el hombre invisible o quiere participar? Entonces, ya sabemos que dependiendo de la generación y de todo lo que... Por experiencia ya sabemos. El contacto. Vamos a encontrar... Contacto de lenguas y es diferente, intenso, efectivo, dependiendo del contexto. Según de la, la, la, el contexto, según el hablante, es, depende de tantas cosas. Entonces, ya nos dijo Esteban, ¿es caótico? Claro que no, yo lo comprobé cuando quise escribir un poema usando code switching al estilo chicano. Claro que no, no rimaba nada, porque no se puede hacer a propósito. A menos de que, obviamente, si yo sé que el, la persona con la que estoy hablando es bilingüe, tal vez me anime. Pero, si sé que es monolingüe, me mantengo en el código. Entonces, va a depender mucho, ¿verdad?, cuándo lo hacemos y cuándo no. ¿Por qué lo hacen los estudiantes? ¿Hay alguna razón? ¿Lo hacen en clase los estudiantes? Pásame la ruler. ¿Por qué? ¿No saben regla? O Sí, sí ¿verdad?, ¿Qué puir y tu camisa? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Son palabras comunes y corrientes. ¿Por qué? Dime. Es que hay un término que se usa y no sé qué es, pero... Me encanta. ...la persona mezcla las dos lenguas. Claro. Tenemos el... Dime, dime. No sé, por, tal vez porque no saben cuál... Usa, ¿cuál, ¿cuál poner con la persona? o sea, si ¿sí es más confortable el inglés o el español, o so, usen los dos para estar seguros so, estoy de acuerdo Ajá. Sí. <risa> claro que sí depende de, se me olvidó me quiero identificar, y aquí enumero yo las razones respetar el idioma, si yo estoy en una mesa y hay un monolingüe que como les digo, ya casi no existen pero de pronto hay uno, voy a respetarlo y voy a estar haciendo una traducción ¿Verdad? Paralela, para incluirlo eh, para, para dar énfasis ¿Sí? I told you, te dije niño I told you, a veces ¿verdad? Para dar énfasis tenemos que agregar eso Depende de muchas cosas Solidaridad, ¿sí o no? Cuando yo lo hago Mis estudiantes me adoran Ay, ella, la maestra Claro, porque si les digo eh, El papelito rosa No entienden Pero si les digo, go get the pink slip ¿Sí o no? Entonces, ¿hay necesidad de cambiar código? Sí. Sí hay necesidad. Para citar, que ya me sucedió, yo juraba, yo no lo hago, pero si tengo que citar algo que sucedió en inglés, ¿cómo lo voy a hacer? Obviamente, cambiando de código, cambiar de tema, ¿sí? Si estoy hablando de algo académico, probablemente voy a ir a to switch y hablar inglés. Si estoy hablando de algo que me sucedió con mi familia, probablemente prefiero el español. Hacer comentarios parentéticos, by the way, I love your shirt. ¿Sí? Algo se acopla y obviamente marca esa identidad, ¿verdad? Soy bilingüe y... I could switch. <risa> ¿Sí? Es parte del bilingüe. Y hacerlos creer que es algo incorrecto, obviamente para mí es terrorismo marca nuestra identidad dual, ¿verdad? Tenemos otros fenómenos que ya los comentó eh, Esteban, ¿verdad? Tenemos préstamos, muchos, eh, me encanta lipistiquear, ¿alguien en la... <risa> Las niñas me lipistiqueo, ¿por qué no? Y uno en particular que recuerdo con mucho cariño cuando un niño escribe mi papá es chingolero, yo... ¿Qué es tu papá? ¿Sí? ¿Alguien entiende? ¿No? No tiene la. ¿Ves? ¿Alguien? ¿From shingles? ¿Qué hace el papá? ¡Oh! ¡Pobre señor! ¿Sí? Excelente ejemplo. Sí. La creatividad del hablante bilingüe. ¿Sí? Sí, entonces es importante hacerles entender, no te van a entender en todas las comunidades y en todos los contextos, la creatividad es importante, pero también adquirir, ¿verdad?, ambos contextos, Aplicarla. Ya, ya sabemos, en Texas, en el mundo bilingüe, todos aplican para una beca, nadie solicita becas, esto tiene que cambiar, porque si todos aplican, pues todos vamos a aplicar, obviamente. ¿Sí? Y los calcos de los que no, nos habló eh, José Esteban. Aquí tengo un examen para ustedes, relámpago. Si en la oración voy a leer un magazine, se emplea la pronunciación española, ¿se trata de préstamo, calco, extensión semántica o cambio de códigos? ¿Quién dijo préstamo? Correcto. Es un préstamo, ¿por qué? Como troca, ¿verdad? Se le da la pronunciación española. Para que sea el préstamo sería, voy a leer un magazine, tendría que eh, mantener obviamente la fonología del inglés. Paréntesis para que cambie. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo de uno de los tantos exámenes relámpagos por los que pasó Tania en mi clase. ¿Sí? En inglés, leo la oración, tienen que traducir y entregarlo en tres segundos para que no piensen o voltean a ver al vecino. Lo primero que entienden y, y lo escriben. Y aquí tengo la variedad de traducciones. En mis clases de español tienen prohibido usar el verbo agarrar, simplemente porque es muy violento. Y porque hay verbos que comunican más. Y es obvio que quiero que, obviamente, ¿verdad? aumente su repertorio. Entonces van a agarrar un libro, van a tomar un libro, van a obtener un libro, como pueden ver ahí los perfiles. Voy a la biblioteca por un libro, hablante nativo. Voy a la librería con un falso. Toman un libro, cogen un libro, que en Laredo casi nadie coge nada, por la connotación. ¿Sí? Y, eh, por último, voy a agarrar un libro, que es lo que yo eh, llamo el Sound It Out Syndrome. ¿Voy a agarrar un libro? ¿Voy a agarrar un libro? Sí. ¿No, has puesto, voy a sacar libro? no estos son mis estudiantes. Oh, okay. Son sus respuestas. Ah, respuesta. Son sus respuestas, sí. Y, obviamente, lo que quería compartir con ustedes es la variedad de respuestas. ¿sí? Y lo que yo busco es que ellos identifiquen, ya que las evaluamos juntos, Ay, usaste un cognado falso. Tienen que etiquetar, ¿verdad? Sus, lo que han elegido. Y luego, ay, usted dijo que no usara agarrar. Porque agarran todo. Agarran un cero, agarran la onda, agarran un libro, ¿sí? Agarran la jarra, todo. Entonces, es importante que usen otros verbos, ¿verdad? No porque no tiene nada que ver el agarrar, pero es parte de mi metodología. Aquí tenemos, eh, obviamente, oh, sí, sí, sí lo... Gracias, yo creo que ya no tiene... Sí, la variedad de la que hablaba Esteban. ¿Cuál es correcto? Todos. Todos. Sí, sin embargo, muchos colegas ¿sí? desprecian cake. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes saben que por mucho tiempo se habló de eh, el crisol. En Estados Unidos todos somos unos y estamos en un caldo, ¿no? Sin embargo, ese, esa metáfora queda en el pasado. Nos convertimos en ensaladas. ¿sí? Unos somos tomates, lechuga, zanahoria, y nos une el aderezo, que es la lengua. Cake vamos a entender todos, ¿verdad? Y esto es Potowski obviamente. Todos vamos a entender cake. Pero muchos van a dudar eso de tarta más torta, sobre todo porque en México hay, verdad, eh, otro concepto, bizcocho. Entonces, obviamente es importante. ¿Lo puedes cambiar? Sí. Laredo Teja. Ejemplos fascinantes. It picas. El niño estaba comiendo Flaming Hot Cheetos. It picas. ¿Es correcto gramaticalmente? Sí, claro que sí. Tiene la s que esperamos en la tercera. Persona, he's aorking me, hablante que está aprendiendo el inglés, sí, está aprendiendo inglés, es ESL, sí, she's pissing me, ese sí me dio mucho que pensar, what is she doing? She's pissing me, what is she doing? Me está pisando, sí, sí, pero. Si sí, simplemente, cállate niño, no no alternes códigos, me quedo con la duda. Qué riqueza, ¿verdad?, de ejemplos. Y la última sucedió en, en, en la sala de clase de una colega, no llores por la leche re derramada, le dice uno al otro. Y ella se queda pensando, eso no, no lo tenemos en español, o si sí ya se ha dicho. No. ¿Por qué lo entendían ellos? ¿Sí? No. Agua pasada no mueve bolinos. Ah, tenemos en… Sí, no, yo decir nada más. Sí. Oh, no, no, no, Perú? No. Ah, Perú. Okay. Perú. <risa> ¿Ves? Nunca debemos decir no existe porque existe en Perú. <risa> sí. Pero en Laredo, Texas, en España, no es común, vamos a decir. ¿Se entiende? Sí, pero no lo esperamos. Esperamos, don't cry over spilled milk Lo esperamos en inglés, más no en español Fascinante que existe en Perú Gracias por agregar a mí eh, Otros fenómenos de los que ya habló Esteban Entonces no me detengo en eso Porque ya los vimos eh, En las lecciones que vamos a estudiar Hay ejemplos de cómo estar y ser ¿Verdad? Están invadiendo territorios donde no esperamos, porque según los libros hay listas que dicen estar se usa aquí y ser acá. ¿Saben qué? Los hablantes comunes y corrientes, a ellos no les importa. <risa> sí, entonces aquí tenemos otros, castigaron a mí, eso es bien común. También puede ser, no hay que confundir, una etapa en la adquisición, ¿verdad? Y obviamente esto de. No saben a veces cuál es el sujeto en la oración porque la sintaxis en español es muy compleja, ¿verdad? Eh, tengo más ejemplos. ¿Sí? Yo no ha visto. Ya sabemos, es, he visto. ¿Lo van a aprender en una semana? Claro que no. ¿Con 20 ejercicios escritos? Claro que no. Lo van a aprender cuando lo quieran aprender. ¿Sí? Y a veces es entre comillas cuando lo señalas y no se dan cuenta que es una lección. ¿sí? La adquisición incompleta, obviamente son términos que ustedes van a escuchar cuando deja el estudiante de practicar el español porque cambia el inglés, entonces deja de adquirir formas que se aprenden en esas etapas críticas que se proponen. ¿verdad? Los niños aprenden más rápido. Tal vez sí, tal vez no, son propuestas, pero sí sabemos que imitan mejor los sonidos, que aprenden, tienen la memoria, ¿verdad?, como Bob la esponja, absorben todo. Entonces es importante aprovechar esas etapas críticas y buscar otra etiqueta, les propongo que busquen otra etiqueta. Adquisición incompleta implica algo eh, negativo y ustedes saben que queremos alejarnos de, de esos, esas etiquetas, es más bien un proceso, ¿verdad?, y continuamos, dependiendo de interlocutor, tema y ambiente, contexto, obviamente ellos tienen que decidir cuál es el código apropiado, el formal, el informal, el español, el inglés o la mezcla, ¿verdad? Ellos ya saben, los estudiantes saben, porque saben la autoridad que representa la madre, el padre, el profesor, el doctor, el amigo. Solamente hay que recordarlo y traerlo a la sala de clase con las diversas eh, eh, actividades, ¿verdad?, donde practicamos. Y no es porque yo diga que no deben de usar el tú, es porque en ciertas eh, regiones se acostumbra el usted, ¿verdad?, para marcar la, el respeto. Entonces es importante que sepan si lo quieren usar o no, es opcional, ellos van a decidir. Si están ante el rey de España, van a decir usted. ¿verdad? Si están ante el abuelo, probablemente digan tú, es una opción que les estamos dando, una herramienta. Si están en la iglesia, pueden andar con la chalina y hablar en silencio. Si van a la playa, topless, collarless, who cares. ¿Sí? El habla es, es obviamente una metáfora para eso. Entonces es un ejemplo que les acabo de poner. Cuando vas a la iglesia, a veces prefieres ese español para hablar con, con Dios. ¿Verdad? A veces es difícil rezar en la segunda lengua. Entonces, va a depender de tantas cosas. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Oh. Sonó la campana. <ríe> Necesidades afectivas de nuestros estudiantes, de cualquier edad. Se siente horrible cuando alguien cuestiona tu palabra, la manera de cuestionar, ¿verdad? Tu aportación a la, a la lección. Entonces preferible hablar de estas diferencias, etiquetarlas eh, evitando injusticias, amenazas, abuso físico y bullying, que obviamente ya se está usando en el mundo panhispánico, muestra de eh, el contacto de lenguas y la importancia del poder que tiene el inglés. Entonces, es importante desarrollar las destrezas comunicativas de los estudiantes. Tomando en cuenta sus necesidades, ¿para qué?, ¿por qué están ahí?, ¿qué quieren?, ¿a dónde van?, muchas preguntas que hay que hacerles, hay distintas razones por las que estudiamos español, ¿verdad?, y ya sabemos, en mi clase, cuando un estudiante al participar, se le ocurre comentar, mi, mi mom dice que no, sí, ahora dímelo en español, entonces ya se dan cuenta, sin que yo le, ay, cómo se te ocurre, ¿verdad? Hay muchas maneras de corregir. Y es donde se dan cuenta, ay, estoy cambiando de código, I'm code switching. Si nadie lo señala, si lo criticamos es algo malo. Si lo etiquetamos, le damos valor, se convierte en una buena lección. Lo mismo, espero que haya suficientes. Ay, otra palabra para Aiga sería, ah, usé un arcaísmo. Los estudiantes aprenden con la práctica no con una lección en un semestre. Y muchos ejemplos más. De hecho, estudiantes a nivel 4.000 en mi clase aprenden que bill no es una palabra del español, porque toda su vida la abuelita, la mamá pagan el bill de la luz. Entonces es una palabra, ¿verdad?, que existe en estos contextos y hay que valorarla. Césped, Zacatellarda, la la variación, cortas lo que tengas que cortar esta es la propuesta de muchos y es mi propuesta ¿Sí? interlocutor tema ambiente formal, informal, tenemos un pie en cada dialecto, el estudiante es nuestra obligación invitarlos a convertirse en estudiantes bidialectales porque aún los que manejan los registros formales cuando en ciertos contextos necesitan usar lo informal, es importante que puedan moverse entre los registros del español. Es importante que puedan comunicarse con un mecánico para que le arreglen su mueble y las brecas de su mueble. ¿Verdad? Entonces es importante conocer estos términos. Y gracias. ¿Alguna pregunta más tarde? Si quieren más información. Gracias.